Vamos a desarrollar la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 2 del curso competencias ciudadanas en la seguridad vial. Actividad interactiva, reconocer las señales de tránsito y su normativa. Vamos a leer las instrucciones. Encontramos en el Código Nacional de Tránsito que como ciudadanos y actores del tránsito debemos cumplir los ordenamientos escritos en cuanto a la obligatoriedad del acatamiento de las señales de tránsito como derechos que poseemos. Las autoridades de tránsito están en la obligación de informar de la colocación, ubicación y pertinencia en las distancias de observación y ejecución de la misma. Asimismo, es importante conocer los elementos que hacen parte de la vía y actúan para prevenir los accidentes de tránsito y minimizar los riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de profundizar los conocimientos en el tema, realice la actividad interactiva planteada. Para ello, yo a Juan, quien es un joven universitario que viene del campo y vive por primera vez en una ciudad grande, con una normativa de tránsito con el fin de que pueda llegar a sus clases a las horas correspondientes. Se en cuenta que si responden correctamente tres preguntas, por la actividad. Bueno, damos clic en Iniciar. Pues ahora eso, damos clic sobre Juan. Y empezamos con la actividad. Sí. Eh... ¿Cuáles señales tienen por objeto identificar los usuarios de las vías, las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye una falta que se sancionará conforme a las normas del Código Nacional de Tránsito, señales reglamentarias, preventivas, informativas o transitorias? Respuesta correcta: señales reglamentarias. Damos clic sobre A y damos clic en Verificar. Damos clic en Continuar. Esperamos unos segundos. Las señales transitorias son aquellas que pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas. Son de color naranja y modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía. ¿Esto es verdadero o es falso? Este enunciado es verdadero. a continuación vamos a completar el espacio en blanco toda señal debe ser instalada Esperamos otro rato que cargue y, y nos presente la siguiente pregunta. Algunas de las funciones de las vías verticales son reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones, notificar los de las vías, las prioridades en el uso de las mismas, prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o regular el derecho preferente de paso. La opción correcta es A, reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones. Continuamos y vamos a contestar si el siguiente no es verdadero o es falso. Las señales preventivas son intersecciones con otras vías. Se instalan para advertir a los conductores la presencia de una intersección y la posible presencia de vehículos entrando a la vía o haciendo maniobras de giro. Cuando la visibilidad es limitada, la señal de USB se debe ser. Implementar con una placa que indique la distancia aproximada a la intersección, esto es, verdadero. De la siguiente serie este de tránsito cual no corresponde a las preventivas. Proximidad de semáforo, zona escolar, animales en la vía o giro a la derecha. No corresponde la de giro a la derecha. Por último, vamos a indicar si la avención es verdadera o es falso. Las señales verticales tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y de riesgos presentes en la vía o en sus zonas adyacentes. También ayuda a que los conductores tomen las... Precauciones de caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la de resto los vehículos y la de los peatones. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es falso. Felicitaciones, que ha interpretado correctamente las señales de tránsito.